Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Y continuamos hoy con la lección número 6. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Los ejercicios que se han de llevar a cabo con esta idea son muy similares a los anteriores. Es necesario, una vez más, que para cualquier aplicación de la idea de hoy nombres muy concretamente la forma de disgusto de que se trate, ya sea ira, miedo, preocupación, depresión, la que sea, así como lo que percibes como su causa. Por ejemplo, estoy enfadado con porque veo algo que no está ahí. Estoy preocupado acerca de... porque veo algo que no está ahí. Conviene aplicar la idea de hoy a cualquier cosa que parezca disgustarte y puede usarse provechosamente durante el transcurso del día con este propósito. No obstante, las tres o cuatro sesiones de práctica que hoy se requieren, deben ir precedidas, como en días pasados, por un minuto, más o menos, de búsqueda mental, seguido de una aplicación de la idea a cada pensamiento de disgusto descubierto en dicha búsqueda. Una vez más, si te resistes a aplicar la idea a algunos de los pensamientos que te causan disgusto, más que a otros, recuerda las dos advertencias mencionadas en la lección anterior. No hay disgustos pequeños. Todos perturban mi paz mental por igual. Y... No puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. Para los efectos de estos ejercicios, pues, las consideraré a todas como si fuesen iguales. Y David nos dice, La lección de hoy, del libro de ejercicios, nos da la oportunidad de despegarnos, de desenredarnos de la creencia en estar atrapados en las apariencias. Cuando nuestra verdadera identidad de amor, del Cristo viviente, una idea perfecta en la mente de Dios, ha sido olvidada, se le ha empujado completamente fuera de la conciencia y ahora parece que las apariencias han venido a ocupar el sitio del amor y la luz. A este estado se le podría llamar alucinación. Igual que un viajero seco y sediento que camina por el desierto, sintiéndose quemado y caliente, muerto de sed y reseco, puede alucinar con un oasis de sombra y agua, el Hijo de Dios durmiente cree estar privado de su Santo Padre, de su Santo Creador, y ahora se encuentra a sí mismo perdido y errante, en el desierto de imágenes, un desierto de percepción que Dios no creó. Un mundo de fantasías, un flujo lineal ficticio de imágenes que no tienen nada que ver con la realidad, nada que ver con la eternidad, ni con el amor divino, ni con la felicidad. Y entonces, el primer paso para sanar de este estado de separación aparente es darse cuenta de que todos los disgustos, todos los disgustos que se experimentan, vienen porque existe una percepción y esa percepción no está ahí. Y el ego podría preguntar, pero ¿por qué está ahí? Pero recuerda, que el ego es la negación de Dios, la negación del amor, la negación de eternidad. El ego es el deseo de morir, y si le entregas tu mente a un deseo de morir, si le das tu atención a un deseo de morir, tu enfoque, ¿qué otra cosa puedes esperar sino alucinaciones? La muerte y la alucinación van juntas, la vida eterna y la felicidad van juntas. En este mundo los manzanos dan manzanas, los naranjos dan naranjas y las viñas dan uvas. ¿Por qué sería posible obtener percepción, imágenes temporales y efímeras de un creador eterno? Dios no tiene absolutamente nada que ver con el mundo perceptual. Y Dios es la realidad. Así que las alucinaciones no pueden existir. No pueden tener realidad. Tú no puedes obtener imágenes de algo que es abstracto y eterno. Tú no obtienes un flujo lineal de símbolos en una extensión de tiempo de aquello que no tiene principio ni fin, aquello que es infinito. En el texto, Jesús nos habla de impulsos milagrosos distorsionados, de impulsos milagrosos mal dirigidos. ¿Qué es un impulso milagroso sino una llamada a recordar a Dios, a perdonar al mundo? y aceptar la verdad de la realidad abstracta? Una llamada a olvidar las imágenes, a soltar el hacedor de imágenes y a aceptar la realidad exactamente tal como es. Hay algunas enseñanzas de la nueva era que dicen que tú puedes crear tu propia realidad y algunos dicen que un curso de milagros es simplemente una enseñanza de la nueva era. Pero yo te digo esto. En el curso, Jesús enseña exactamente lo contrario de tú creas tu propia realidad. Jesús nos enseña que Dios es el creador de la realidad y que como hijo de Dios... Solo puedes aceptar la realidad exactamente tal como es. Puedes aceptar la realidad y él nos proporciona los medios para aceptar la realidad. Él dice que tienes que aceptar la expiación del error del ego. Aceptar la corrección de la creencia en la separación. Aceptar. Esta lección, Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí, nos da pistas para ir muchísimo más allá de la ley de la atracción, mucho más allá de la creencia en manifestar. Es ser humilde, lo bastante humilde en tu mente, para empezar a ver que el disgusto es solo porque creo que existe lo que no está ahí, porque veo y percibo lo que no está ahí. Se podría reformular la lección como, estoy disgustado porque parece que estoy alucinando, y la única manera de que me pueda abrir a otra manera de ver, abrirme a la visión de Cristo, a la luz, a una experiencia de la visión que no involucre el cuerpo ni los ojos del cuerpo, a una visión que no involucre la percepción, abrirme a la revelación, a la gran elevación, al conocimiento, a la realidad, es que primero me debo abrir a la idea de que lo que parece que veo, lo que parece que percibo, con la conciencia y los cinco sentidos, no está ahí de verdad. Y no está ahí, porque Dios no la creó. El texto dice que podemos vislumbrar el final, el cual Jesús llama revelación. Pero tenemos que dar cada pequeño paso que se nos pide dar. Tenemos que preparar a la mente progresivamente para la aproximación directa a Dios que viene en las últimas lecciones del libro de ejercicios. Porque sin esta atención, sin este cuidado, sin esta disposición a seguir cada paso, el recuerdo de Dios va a parecer aterrador, va a parecer temible, va a engendrar miedo en lugar de la reverencia que es la experiencia apropiada en relación con el Creador. La Biblia es muy famosa por decir, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y yo reinterpretaría eso ahora mismo como, ser reverente ante Dios el Creador, y llega a conocer esta reverencia, perdonando al mundo, perdonando al ego, perdonando la creencia en que uno pudiera alguna vez estar separado de un Dios amoroso, y un Creador amoroso. Hoy estamos felices de contemplar y reconocer primero que parece que tenemos enfrente a una alucinación y que nunca estoy disgustado por lo que parece ser esta alucinación. Dicho de otra manera sencilla estoy disgustado porque veo algo que no está ahí.